Los Santos masacra a la liberticida Soraya al grito de tiranuela y matoncilla tronada. Solo a una déspota muy nerviosa, incompatible con la democracia y alérgica a la libertad, podía ocurrírsele pedir que de grandes investigue el famoso vídeo. Federico Jiménez Los Santos no le pasa una a Soraya Sáenz de Santa María y la última gota que ha colmado el vaso de la paciencia del desradio es, es la campaña emprendida por la exvicepresidenta del gobierno y candidata a presidir el PP para ver quién está detrás del famoso vídeo que torpedea a su equipo. En su cita semanal en Libertad Digital, dice Los Santos este 15 de julio de 2018 que solo a una déspota muy nerviosa, incompatible con la democracia y alérgica a la libertad, podía ocurrirse le pedir airadamente, en plan acusica, que de grandes investigue un vídeo que critica los añosos y ruinosos apoyos a su candidatura para presidir un partido político, si cabe llamar así al PP. Hay que ver ese vídeo para entender no solo lo que le ha pasado a la que fue primera fuerza política española sino lo que le pasará si elige a esta inquisidorcilla, Marisa Vidilla y Tontuela para dirigir sus pasos. A la fosa en la recta final de las primarias secundarias del PP, la candidata oficial del defenestrado gobierno de Rajoy intentó comprar al candidato rival ofreciéndole la secretaría general del partido, después se ha negado, escudándose en la organización del partido, corrompida a su servicio, a debatir con él, y ahora denuncia que un grupo opositor haya subido a la red un vídeo en el que de forma amable, suave. Blanquísima satiriza sin saña a esos jóvenes valores que sustentan la dizque renovación que ella acaudilla. O sea, que ha querido corromper a la oposición, rehuye el debate y ahora quiere castigar la propaganda. Pero, ¿qué clase de tiranuela consentida, qué dictador ceja mimada, qué matoncilla tronada es esta candidata que quiere acabar con cualquier otra candidatura, esta vocecilla que solo pide chitón? Asegura el DS Radio que el famoso vídeo deja perfectamente retratado lo que es el equipo de Soraya. El vídeo refleja muy bien lo que significan sus tres apoyos básicos, Arenas en el aparato del partido y la trata de compromisarios, Montoro en las cuentas pasadas y futuras del terror fiscal, que es su política económica, y Celia Villalobos, la ideología de saldo progre que se pretende centrista. Sobre los tres falta otro vídeo al que animo a los creadores del primero, la ruinosa elección, contra el propio partido, de Moreno Bonilla por Soraya y Arenas y las ruinosas expectativas de voto en las encuestas de Andalucía, los negocios de Arriola a la sombra del PP y Telefónica, en lo que coincide con Soraya y su marido, y la vil corrupción de Montoro y asociados, luego equipo económico, amén de las campañas de terror fiscal del Murciégalo. Pero más importante aún sería hacer un par de vídeos sobre lo que ha hecho Soraya en el gobierno y contra el partido en esta década de privanza a la sombra de Mariano Rajoy. Lo primero es de risa, lo segundo, de pavor. Detalla lo que fue la labor de Soraya cuando tuvo que tomar decisiones como vicepresidenta del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy. En el gobierno el vídeo debería centrarse en su actuación como gran responsable política de la gestión del conflicto con el separatismo catalán, al que cogió antes del referéndum de Artur Mas, y tanto y tan duramente lo combatió que lo convenció de su impunidad si proclamaba la república. Habría que recuperar sus declaraciones asegurando que el diálogo y solo el diálogo con los separatistas era el camino para reconducirlos a la legalidad. Habría que esmaltarlas con sus infinitas reuniones con los medios golpistas, desde la vanguardia y otros medios de Godóa. El periódico y los digitales ferozmente antiespañoles y golpistas, que subvencionó sin tasa ni control, antes, durante y después del golpe. Debería incluirse su política de ataque o desprecio a ciudadanos y a las asociaciones cívicas antinacionalistas. Y sus apariciones estelares tras los dos referendos, en el primero diciendo que no se había celebrado, en el segundo, que se había respetado la legalidad. El segundo vídeo sobre el mismo asunto debería centrarse en el antes y el después de su actuación como presidenta de la Generalidad. ¿Cómo se negó a que barcos de la Armada llevaran a los policías y los embarcó en el Piolín, cómo se negó a controlar a los mozos de escuadra, cómo, en la noche del 1 de octubre, ordenó que Interior no diera las imágenes de los policías descalabrados por los golpistas, cómo, a los cuatro días del 1 de octubre, Dio 10 millones de euros a los medios de papel e internet más rabiosamente antiespañoles, como Millo, su hombre de confianza, insultó a la policía por el uno, y una y otra vez, en bucle, para unir los fragmentos, a ella licuándose bajo las manazas de Junqueras. Como remate, presumiendo de haber descabezado el golpe pero aceptando a Torra como su sucesor. Se centra en su faceta más mediática. Video aparte merecería su actuación en los medios, clave para ver lo que ha sido su política de destrucción de todos los personajes, facciones o símbolos ideológicos que le molestaban dentro del Partido Popular. Desde la presentación de El País.cat con Sánchez y Cebrián, a la creación por ella misma de A3 Media barra la sexta, prohibida en el informe de competencia y sobre todo su política de filtración y delación sistemática de datos para la liquidación de personas importantes en la época del PP de Aznar, cuando ella no era nada, o sea, como ahora, pero sin poder. Ahí había que sacar la filtración de Montoro sobre Aguirre a cuatro días de las municipales de Madrid, que dieron la mayoría a Carmena, o lo de Soria y su condena por el propio Montoro, o lo de los Aznar, o las detenciones de Rato y González, siempre a través de la Sexta, su escudo personal y letal verdugo del PP. Sería importante un tercer vídeo, para explicar el futuro que le espera al PP y a cuantos dentro del PP quieran hacer algo que no sea cosechar derrotas a la andaluza pero obedeciendo a Soraya. Habría que montar tres pasajes sobre su manejo del CNI, desde las fotos de Feijóo con Dorado al vídeo de Cristina Cifuentes, que nadie ha investigado, no fueran a toparse con la a 1. Pasando por la destrucción del llamado G8, los ocho ministros que se oponían a su ascenso y fueron, uno tras otro, eliminados. Y comparar su éxito en la puñalada por la espalda con el fracaso en la prevención del referéndum del 1 de octubre, las urnas chinas de las que se burlaba Montoro y la fuga permitida de Puigdemont y demás golpistas. Explica Los Santos por qué Soraya es parte cómplice en la destrucción del régimen constitucional pero lo esencial del vídeo contra Soraya sería explicar en pocas pero aquilatadas imágenes por qué un PP dirigido por ella sería cómplice del proceso de liquidación del régimen constitucional del 78 acometido por Sánchez y sus socios de gobierno. Uno Soraya es clave en el gobierno que suelta a Bolinaga sin motivo y a los presos de ETA sin necesidad, añadir aquí declaraciones de Alfonso Alonso contra Casado tras recibir el apoyo de María San Gil, mientras Soraya Posa, Oronda, mar y mar blanco. Dos momentos en que Soraya pide a Puigdemont que diga que no ha declarado la república, porque nunca será más fácil evitar la aplicación de la ley, luego Méndez de Vigo invitándolo a ir a las elecciones, con imágenes del susodicho cantando y bailoteando azurro con Soraya en Melilla, y, al final, recordándola cuando dijo que se iba a hacer imprescindible en Cataluña. Por supuesto, no pueden faltar las imágenes de elogio al PNV antes de la moción, comparándolo con Ciudadanos. Tampoco al PSOE, antes de defenestrar al gobierno del PP sin que ella y su CNI se enterasen de nada, también insultando a Rivera. Y seguro que habrá alguna injuria contra Vox. Pero el mejor remate sería su actuación contra la independencia judicial de las promesas de Rajoy y Gallardón contra el obsceno espectáculo de unos políticos nombrando a los jueces que pueden juzgar a esos políticos al pacto con el psoe para repartirse en su totalidad el CGPJ al que solo se niegan UPyD y luego CS, pasando por las actuaciones del fiscal general del estado en favor de los Puyol y el golpista Forn, o los insultos de Catalá al juez que emitió el voto particular en el caso de la manada. Y remacha. En fin... El vídeo o los vídeos que en un partido democrático y en una democracia serían normales, terminarían con la frase de Rajoy que, ya que va a ser el gran elector de Soraya, merecen ambos, a la infanta le irá bien. Foto de Soraya mostrando el dedito del pie. A la infanta le irá bien. Soraya bailoteando en el hormiguero. A la infanta le irá bien. Soraya ardorosa en la caseta sevillana, y lo que encontraran de hemeroteca en videoteca y mimamim mim. A mim. Música Cifesa Y el nodo